Yeah, yeah, solitario con los bolsillos vacíos Yeah, ok, ok Sí Solitario Con los bolsillos vacíos sonrío Pero ya ni en mi confío Porque provoqué que me odieran los que más quería Porque me comporté como no debía Solo alguien como tú me perdonaría Y hoy ando y ando hacia ninguna parte Ningún lugar, lo que ayer eran rosas Hoy me parece vulgar Pero no mezcles Coca-Cola y Ron Brugal No soy de los que buscan la aprobación De ningún pulgar Con una base de jazz y con un saxofón Me desahogo el rap, el bolillo y el papel Son el mejor psicólogo Mi nacimiento solo fue prólogo De lo que ahora soy, sé de dónde vengo pero no a dónde voy cuando el sol desaparezca Yo ya me habré ido a un lugar donde nada se vea parecido Todos diferentes en lo que nos hace tan iguales Y el más cuerdo es el que más fuera está de sus cabales Kill Sé cómo quiero ser, pero no quiero ser como soy Ayer era alguien, no sé quién debo ser hoy Ayer era un niño, hoy en sí, mañana vivo Y sé que no quiero ser un gasto en Detroit Ya no hay trabajo para el superdotado o el talentoso Ya no hay comida para ti, pero sí para el mentiroso y un día más en esta ciudad de ruinas de moral Delito no es el graffiti, el político es el criminal Y yo no puedo vivir en un mundo lleno de estaños Donde nadie confía en nadie debido a tantos engaños Donde el más débil es el obrero y solo sufre daños Donde no dejas de pagar Después de tantos años mirar a la cama con el abrigo de un calor de verano Esperar el frío de la noche y me levantaré temprano Para hacer lo que siempre hago que es hacer nada Escribir algo de rap y pensar hasta la madrugada